La situación de los activistas de derechos humanos en el contexto del posconflicto es muy delicada y muy riesgosa y requiere acciones urgentes por parte del Estado. La Fiscalía dice que es muy temprano para eh, afirmar que los ataques son sistemáticos que responden a un patrón eh, y eh, hay sentencias que eh, arrojan evidencia muy, muy confusa sobre los móviles del asesinato de algunas personas. Eh, yo creo que hay que aplicarle a esto ciencias sociales, hay que eh, investigar no solamente si hay un solo perpetrador para concluir que es un ataque sistemático, sino si el contexto de posconflicto, es decir, el contexto de amenazas, el contexto de copamiento de los espacios que antes copaban las FARC por parte de de grupos paramilitares o de otras guerrillas como el ELN, si eso está generando una, una situación de riesgo adicional para los activistas. Lo primero que tienen que hacer es cumplir el deber constitucional e internacional de garantizar la seguridad en los territorios donde antes estaban las FARC eh, y ahora están siendo copados muchos de ellos por otros grupos armados al margen de la ley. Segundo, tiene que ser categórico en la condena y en la investigación de esos eh, crímenes y advertir y reconocer eh, elementos de sistematicidad cuando ellos existen. Y por último, si bien se entiende que el gobierno no puede eh, a la ligera reconocer que hay una especie como de reconfiguración de los grupos paramilitares porque eso eh, generaría una serie de responsabilidades también jurídicas, eh, uno de los factores que más le ha hecho daño a la seguridad de los activistas en contexto de posconflicto en Colombia es negar que existen amenazas sistemáticas. Entonces, esa visibilidad y ese reconocimiento de las amenazas nuevas que están existiendo por parte, por ejemplo, de grupos paramilitares o de guerrillas todavía activas como el LN es un paso fundamental para proteger a esos mismos activistas.